Llegamos al final de nuestra clase, vamos a repasar un poco lo que aprendiste. Que básicamente fue la forma de comunicar una página con otra. Los métodos que vimos para comunicarse son la comunicación a través de la URL, con los links sencillos, y después vimos dos formas para generar esos links en forma un poco más amigable, que son mediante formularios que tienen el action get y formularios que tienen el action post. Lo que viene en la próxima clase es el Envío de encabezados HTTP, manejo de cookies y manejo de sesiones, que son otras formas un poquito más elaboradas, tal vez de comunicar páginas o más bien de hacer comunicación a través de toda nuestra aplicación. Por cualquier duda que tengas o comentario que quieras hacer, lo que sea, estos son mis datos de contacto que siempre están disponibles. Nos vemos.